ministro senador Martínez. Gracias, señor ministro. Esperaba una explicación más detallada. El choque entre Bruselas y el gobierno italiano es un signo más del agotamiento de la Europa a la alemana, marcada por la doctrina de la austeridad y su imposición sobre los estados mediante mecanismos de presión financiera. Señor Borrell, solamente un mandato democrático debería poder invalidar una decisión de un Gobierno soberano. Recurrir a chantajes debilita la Unión Europea y provoca indignación y hastío en las sociedades que los sufren. Pero, además, la crisis del proyecto europeo es la crisis del proyecto social europeo y puede observarse en la crisis de la socialdemocracia europea. Que los partidos socialdemócratas se hayan hundido en países como Italia, Francia o Alemania tiene mucho que ver con el ascenso de fuerzas de extrema derecha en países como Italia, Francia o Alemania. Y, señor Borrell, el mejor antídoto, y creo que en esto vamos a estar de acuerdo frente a la extrema derecha, son las políticas sociales y la democratización de las instituciones. Y España tiene ante sí el reto de liderar, junto con Portugal y otros países, una alternativa europea en esa dirección. Termino. Hay una famosa cita que todavía pesa como una losa en este país y que dice España, problema, España como problema, Europa como solución. Bueno, quizás sea el momento de darle la vuelta y que sea España quien aporte soluciones a los problemas europeos. Muchas gracias.